Gracias por angustia. Gracias, presidente. Señora Tejarina, ustedes saben exactamente igual que nosotras que el territorio del Sáhara Occidental es del Sáhara Occidental y, por lo tanto, también lo son sus aguas. Lo saben ahora y lo han sabido siempre. Lo que pasa es que la decisión que ustedes han tomado, la decisión política que ustedes han tomado, es ponerse de lado, apoyar y defender los intereses de la fuerza ocupante y asesina que es Marruecos. Eso es lo que ustedes han decidido y lo han defendido en cada espacio interno, en cada espacio de la Unión Europea y en cada espacio internacional nacional en el que han tenido oportunidad. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice literalmente que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del territorio de Marruecos. La zona de pesca marroquí no incluye las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental. Esto es, señora ministra, el 91% del total de las aguas de las que habla el acuerdo. Por lo tanto, son el 91% de las aguas de explotación pesquera incluidas en este acuerdo en las que el 94% de la flota pesquera comunitaria. Ustedes han firmado un acuerdo ilegal. Ustedes dejan desprotegida la flota española, gallega, andaluza y canaria, que allí faena 90 embarcaciones 80.000 toneladas de captura los recursos y las vidas de todas esas familias en el aire porque ustedes se niegan a reconocer al único interlocutor válido y legítimo de ese pueblo saharaui, que es el Gobierno del Sáhara, que es el responsable de esos territorios expliquen a nuestra flota pesquera por qué está en situación de desprotección por su irresponsabilidad, señora ministra. Si ustedes tienen voluntad, le damos tres claves. Primero, asuman su responsabilidad como Gobierno. Ustedes son un servicio público, no una sucursal de fertiberia que, por cierto, cada día contribuye también a expoliar los recursos del pueblo saharaui. Segundo, cumplan el derecho internacional, hagan caso de la sentencia del Tribunal de Justicia y respeten el derecho internacional respetando la soberanía del pueblo saharaui Saharaui Inicen de inmediato las negociaciones con su Gobierno, con la RAS. Háganlo para que nunca más nuestra flota pesquera se vea en situación de vulnerabilidad y de desprotección. Respeten la soberanía del Sáhara Occidental para que ustedes puedan ser respetados y, por lo tanto, todos los españoles y españolas también. Y, tercero, pongan en marcha ya de forma inmediata las ayudas para garantizar el mantenimiento de nuestra flota pesquera, su faena, sus desembarcos en puertos, sus infraestructuras y su seguridad. España, señora Tejerina, tiene una deuda histórica con el Sáhara. Salden esa deuda ya. Usted tiene una responsabilidad directa e inmediata con la flota pesquera de este país. Protéjala.